etapa de la vida van a pasar cosas interesantes y vas a empezar a experimentar ciertos retos muy desafiantes. Por ejemplo, el gran desafío que presentan las personas que están entre los 28 y los 35 años de edad es el despertar el yo. ¿Y qué es el despertar el yo? Es que las personas cuando empiezan a estar en esta etapa de vida van a empezar a tomar sus decisiones en función de dos cosas, ser o tener y sostener cosas. Es donde empiezan a experimentarse las mayores crisis, hay separaciones. Hay quiebras, hay rupturas, te despiden del trabajo, o quieres simplemente dar un cambio al rumbo de tu vida. Entonces, en esta etapa de la vida, la esencia te invita a hacerte ciertas preguntas y la primera pregunta que te hace es: ¿Cuáles valores vas a empezar a escoger para dirigir tu vida? El primer valor o la primera pregunta es que te va a hacer la esencia: ¿Te dedicarás a seguir haciendo y sosteniendo cosas? para tener cosas o simplemente tener experiencias o vivir un mundo de superficialidad o vas a elegir empezar a vivir de la esencia y el propósito, si eliges vivir desde la esencia es posible que empieces a experimentar ciertos procesos de crisis porque si eliges vivir desde la esencia, si eliges vivir desde allí lo que vas a empezar a reconocer en ti es muchos miedos, muchos temores, muchas angustias que has pasado 20 años, 25 años de tu vida pasando por alto. Y es aquí donde la vida te puesto y te dice, hey, ¿qué has hecho con el resto de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué, qué legado estás dejando? ¿Lo que estás haciendo si sí es tu propósito? O ¿Lo que estás haciendo no es tu propósito? Ahí es empezar a preguntarte si voy a seguir eligiendo lo efímero o lo que es realmente esencial para mí. Entonces... Para que lo tengas muy claro, vas a presentar un gran miedo y es el miedo a la pérdida. Muchas de tus decisiones van a estar fundamentadas en voy a perder la pareja, voy a perder el trabajo, voy a perder lo que soy, voy a perder mi identidad. Inclusive voy a perder el cuerpo que tengo actualmente, voy a perder los amigos o el entorno. Ten presente que cuando vas a tomar una decisión va a estar filtrada, la filigrana por lo que va a estar filtrada es el miedo a la pérdida. Y realmente no vas a perder cosas. Simplemente te vas a encontrar. Para que tengas en cuenta, lo peor que puedes hacer en este momento o en esta etapa de vida es renegar de ti, atacarte a ti y subvalorarte. Porque esto dificultará reafirmar cuáles son tus ideales y tus puntos de vista en el entorno en el cual te mueves. ¿Y cuál es tu mayor fortaleza en esta etapa de vida? Hacerle caso al sentido común, el menos común de los sentidos. Y al corazón. En esta etapa de la vida lo que empieza a suceder es que te empiezas a preguntar para qué yo soy bueno, cuál es el propósito hacia si dónde me enfocar. Y empiezas a construir una mejor paz interior. También hay que tener en cuenta que en esta etapa estamos muy proclives a buscar referentes estamos para todo lo que queremos hacer. Es decir, empezamos a preguntar a los demás. Frente a tu situación, Me explico, si te explico, si estás pasando una ruptura, te empiezas a preguntarle a la gente, ¿qué, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Y en últimas, el que tiene las respuestas en el interior, eres tú.